¿Qué tiene que decir? Su hijo ayer fue apresado. Sin embargo, él asegura que es inocente. ¿Cuál es la real situación? La real situación es que a él le están achacando una pasola que se robaron para allá, para el 24 de abril. Entonces, él no sabe de eso, porque él no, no se robó esa pasola. Él no se robó, entonces la policía está actuando demasiado mal, porque la policía lo que tiene es que investigar bien, a ver quién fue el que se robó esa pasola que, que tienen un video. ¿Y por qué ellos no me enseñan ese video a mí? Porque ella no me lo enseña, ellos tienen que enseñarme ese video a mí Para yo ver si es el hijo mío quién es yo estoy segura que no fue el hijo mío Señora, él se dice actuando. que él está acusado de otros hechos también No, no, él no tiene, él no tiene tacha aquí en parte En parte tiene, ahí, porque él nunca había caído preso Nunca, primera vez en su vida que cae preso aquí Él, él asegura de... que pretenden hacerle daño, y que todo se trata sí. de, su, de su pareja Sí, de su pareja, le, te, te, ella le quería hacer daño eh. Todo se trata eh, de la pareja de él, que hasta se fue, hasta se fue porque ellos fue, fue que ellos pelearon, fue que ellos pelearon, es por eso, es el de por el eso. De, de robo, no de, eso. El de la mujer? pues yo no sé de mujer. Hijo no qué de qué casas, Mi no hijo no sabe de eso. Mi hijo no sabe. De malas robo, la que yo no se lo de robo, de la mujer sí yo puedo pagar, pero yo no sé de robo nada. No. hijo no, ¿no de, no de, de, de, de no robo? No, eso lo robado no, De robado no.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 ¿Tú dices que tú te estabas resistiendo ayer a, a ser apresado, ¿por qué? No, yo, que no me enteré que era por el robo, que me están buscando ahí, y una vez me entregué, pues yo no es pues, por robo, pues, pues la mujer es eh. para que no me metan vainas, que no me metan chivos, pues va. ¿Tú la mujer mía. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella, ella se llama Cuca, ella le dicen Cuca a ella.